Con el, con, el con el café, con el de con ¡Al suelta por el suelo, el suelo! No, ahora no, pero vamos. Bueno, bueno, tú sabes que la Ya, pero... la ¡Buena! ¡Vuelve ¿Podría ser mejor de una de más? Está guapísimo, tienes una pintita gay así. Eh, hoy nos damos a chuete y triunfamos, Alfonso. Dificiamos y, y viene conmigo. mil. ¡Vamos! Carrasco, ¡Vamos! Carrasco, carrasco, carrasco. ¡Vamos, loco! ¡Oh, Todavía anda haciendo ahí. ¡Cagasco ensayando, ya tenemos zaguero para todo el año. Ay vamos Pedro Diecinueve.